Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 272 ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Padre, la verdad me pertenece. Mi hogar se estableció en el cielo mediante tu voluntad y la mía. ¿Podrían contentarme los sueños? ¿Podrían brindarme felicidad las ilusiones? ¿Qué otra cosa sino tu recuerdo podría satisfacer a tu hijo? No me contentaré con menos de lo que tú me has dado. Tu amor, por siempre dulce y sereno, me rodea y me mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como tú lo creaste. Hoy dejamos atrás las ilusiones, y si oímos a la tentación llamarnos e invitarnos a que nos entretengamos con un sueño, nos haremos a un lado y nos preguntaremos si nosotros los hijos de Dios podríamos contentarnos con sueños cuando podemos elegir el cielo con la misma facilidad que el infierno. Y el amor reemplazará gustosamente todo temor. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Amén.